Me mostrarían un acontecimiento Lijo Contra Freezer, lucharía en aquel encuentro Todo El planeta Bellita acabe desapareciendo Veando en qué cacaroto vengaría este suceso hasta fuerza ahora y depresa Siempre muere cada una de sus peleas ahorita y yo él es el guerrero Pardo La viva imagen de su... Buenas noches América yo Arturo Espectral despertándome aquí en el canal. El día de hoy quisiera desearé. Punto, un feliz día de la primavera. Punto, feliz a todos. Estudiantes que estudian punto, mucho porque son nuevo. Se permanecen con muchos valores como te trabajo. Las y asino más a la primera votación 50%. 50% el gan por más dividido. Punto, con 86% por ciento, posibilidad. Pero bueno, si tuviera punto votar por futuros vídeos y poder influir en ellos, no te pideras las publicaciones de mi comunidad. Sin más decir, comencemos el rodaje. El video ahora mismo. Eveline.es mencionada en clave S-001 es una villana y antagonista principal de Resident Evil 7. Biohazard. Era un ser humano genéticamente modificada concebido como parte de la próxima generación de investigaciones sobre biológicas, dirigido por un fabricante no identificado de Bow, diseñado para eliminar enemigos sin necesidad de combatir. Como resultado de la fusión de una bacteria anómala en su genoma durante la etapa embrionaria, obtuvo la capacidad de controlar las mentes de las personas que entraron en contacto con ella. Eveline fue la única en ser el primer arma biológica de tipo E, así como su obsesión enfermiza por crear una familia que satisfaga sus propias necesidades. Punto historia Eveline nació en Momento en 2014, y fue fue artificialmente crecida para aparentar la figura de una niña de 10 años de edad para satisfacer su propósito de infiltración. Eveline fue un ser humano genéticamente modificado concebido como parte de la próxima generación de Bow, conducido por las conexiones. A través de la fusión del hongo mutamicete mejorado por el virus progenitor en su genoma durante la etapa embrionaria, ganó la capacidad de controlar las mentes de las personas que entraron en contacto con ella. Eveline fue única en ser la primera de la serie de este tipo de armas. Evelyn desarrolló una obsesión por crear una familia para amarla y apoyarla, lo que llevó a un debate entre sus creadores acerca de si ella estaba buscando activamente algo que faltaba en su vida, o si esto era simplemente un acto que se ajustaba a su papel. En octubre de 2014, Evelyn estaba se robara y capturada. Una campaña rival. En un intento por impedir que eso suceda, decidieron llevarla a la sede en Centroamérica para ser introducida de forma segura a otro laboratorio hasta nuevo aviso. Punto para evitar sospechas, el director Alan Douglas y la cuidadora Mia Winters se hicieron pasar como sus padres y subieron a bordo a un barco carguero por el Golfo de México con destino posiblemente a México o a algún país del centro. Durante el viaje, Evelyn era constantemente revisado sus signos vitales usando el Códice Genoma, ella empezó a ver a Mia y a referirse como su mamá. Alan la dejó salir por accidente terminando infectando, Evelyn huyó y empezó a vomitar grandes cantidades excesivas de Mo antes de convertir a los miembros de la tripulación en holomorfos. Mia fue a buscarla para resolver el problema Evelyn se paseó por el barco Transformando a los tripulantes y extendiendo el moho Luego ella se ocultó en sala de máquinas Mientras le decía a Mia si estaba enojada Mia le dijo que no era cierto Solo quería que se dejara ver Eveline luego le cerró la puerta Y se fue hasta el tercer piso del barco Cuando la infección en Alan estaba más avanzado Eveline lo escucha refiriéndose a ella como perra Por lo que empezó a asesinar a Alan delante de Mía, mientras este le pedía disculpas, después de asesinar a Alan, se paró enfrente de Mía para infectarla con la esperanza de que se convirtiera en un perro. Evelyn se fue y Mia la siguió en un pasillo asesino a un tripulante mientras le decía a Mia que siempre estarán juntas para siempre, con sus poderes destruyó el pasillo tras lo cual Mia cae al agua mientras el barco ocurrieron una serie de explosiones. Mia y Eveline fueron las únicas sobrevivientes del naufragio hasta llegar a los pantanos del sur de Dulvey, Luisiana. Llegada a la casa de los tras el accidente en el barco, Mia y Eveline fueron encontradas por Jack Baker en los pantanos de Dulvey. Mia fue llevada al remolque de Zoe mientras que Eveline era transportada adentro de la casa de los Baker. Jack al entrar se encuentra con Marguerite, Lucas y Zoe y decide llevar a Eveline al antiguo cuarto de Lucas ya que Marguerite se lo pidió, tras eso Marguerite le pidió a Zoe que le traiga ropa limpia a Eveline, Zoe se la trae y cuando despierta a Eveline para que se cambie la ropa, ella le susurra ya son míos ahora, que Eveline también lo infectó es perseguida por Jack pero logra escapar, tras encontrar la cabeza de perro restante para abrir la puerta que da a su patio, ella se esconde en su remolque para encontrarse con Mia la cual estaba inconsciente con una carta cerca suyo. La carta era de Mia advirtiendo a la familia que deben evitar cualquier contacto con Eveline y que en caso de que ella los haya infectado, que la única forma de salvarse con el suero. Zoe no logra leer la carta entera ya que lo último estaba borroso. Justo al finalizar, es encontrada por Eveline quien la saluda como si fuera su hermana, así logrando infectar a toda la familia. Habilidades Eveline es una arma bioorgánica única, usando un hongo producido por su cuerpo para controlar las mentes de la gente. Sus filamentos conducen al origen de los superorganismos bacterianos conocidos como molde, que Beline utiliza para infectar a otras personas. Una vez que el grado de contaminación es suficientemente alto, su mente y la de las víctimas se conectan a través de condiciones biológicas y químicas. Curiosidades en un principio se pensó que estaba infectada con el uroboros. La fotografía de la anciana Eveline marcada con el número E001 se puede encontrar al principio del juego, mucho antes de que sea relevante. No se sabe quién tomó la fotografía, aunque probablemente fue tomada por Mia, ya que es una de las pocas personas vivas que conoce la información que contiene. Eveline envejeció muy rápidamente debido a no tener la medicina para mantener sus poderes bajo control. La influencia de Eveline se puede ver a lo largo de las demostraciones de Kitchen y Resident Evil 7 The de Demo, Beginning Moore, aunque no sería introducida completamente hasta cerca del final de Resident Evil 7. Biohazard. Eveline es la tercera antagonista femenina en mutar de una forma grotesca en un barco y destruir parte del mismo. La primera fue Estella Gione y la segunda fue Carla Radames. Su mutación por la necrotoxina es muy similar a la mutación de Carla Radames cuando se inyectó el virus T. Eveline tiene un gran parecido con Alma Wade, la principal antagonista de la trilogía de videojuegos de terror Fear, en particular la naturaleza de sus poderes mentales. Si bien sus habilidades en su mayoría tienen diferentes efectos, en general son de origen psíquico. Algunos de sus poderes que comparten o son parecidos incluyen, crear alucinaciones, teletransportarse e inducir a la locura y barra obsesión a sus víctimas. Por otra parte, en la mayoría de los casos a ambas se las presenta principalmente como niñas pequeñas con un aspecto especialmente espeluznante e intimidante, pero alrededor de la historia también se las ve cambiando de forma a la par de su edad. Evelyn en ocasiones se la ve como una anciana muy avejentada, mientras que Alma puede cambiar a una forma adulta y desnuda, a veces demacrada o en otras más esbelta. Hasta acá llegamos espero que te haya gustado. El video de hoy chicos o chicas espero que me haya entendido, nos vemos hasta el próxima que suba, yo soy Mariana Hitler.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 Que decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror no veremos después, Sayonara. -ara. Nada ya decirte adiós.